Y ahora nos vamos hasta Molina de Aragón, donde nuestro compañero Oscar Gil nos cuenta la actividad deportiva de este fin de semana. Fin de semana repleto de actividad en Molina de Aragón. El segundo Trail de Guadalajara se ha trasladado hasta la localidad molenguisa, que había celebrado anteriormente una primera prueba. La pandemia ha obligado que dos años después vuelva a celebrarse. El canicross, eh, el canicross, como lo entiende el canicross Guadalajara, es un deporte, un deporte de familia. El canicross consiste en, en correr con tu perro. El canicross deriva de, de los perros de tiro, de trineo, del norte de Europa, de eh, zonas donde hay trineos. Y van tirando de los trineos. Esto es adaptado a las zonas bueno, secas y trasladado a deportes que tu perro va tirando de ti. El perro lleva un arnés especial preparado para que no sufra cuando tira. Hay diferentes modalidades, corres tú con el perro, que es lo que llamamos Canicross, hay Bike Doring también, que es detrás, con una bicicleta detrás. Básicamente es eh, deporte con tu perro en el que los dos interactúan, no corres al lado de tu perro, corres con tu perro, tu perro va tirando de ti. Y Canicross Guadalajara, ¿cuánto tiempo hace que lleváis haciendo esta actividad? Bueno, a ver, eh, esta actividad en concreto, lo que es el Canitrail de Molina, es la segunda edición. Nosotros como club en Guadalajara llevamos, creo recordar, pues 13, creo que 13-14 años. Somos uno de los clubes más antiguos de España, de los primeros que, que apostaron por el Canicross como deporte y, y por hacerse club y empezar a organizar carreras. Hacemos un circuito que es de los más amplios de España, porque hacemos un circuito eh, a nivel provincial y hacemos varias carreras en la provincia. ...entonces pues como te digo... ...aparte de eso pues hacemos actividades de andarines... ...hacemos reuniones de socios... ...muchas más cosas. Y sobre esa prueba... Eh, ...¿cuántos inscritos ha habido aproximadamente... ¿Y de, ...y de qué parte de España? Pues mira, te explico... ...esta prueba eh, surgió hace... ...justo antes de, de la pandemia... ...la hicimos como prueba diferente... ...porque es una prueba de dos días... Eh, ...queríamos venir a esta comarca... ...a una comarca de la España vaciada... ...porque cuando les planteamos el traer aquí el Canicross... ...nos mostraron todo su apoyo... ...el Ayuntamiento de Molina nos empezó a apoyar desde el principio... ...decidimos traer la prueba... ...y hace tres, cuatro años, no recuerdo con lo de la pandemia... ...probamos, nos salió muy bien... ...y bueno, ahora las cosas están un poco paradas en cuanto a deporte... ...la gente todavía mmm, está un poco reace a reunirse... ...pero decidimos volver a repetirla y la verdad es que ha sido un éxito... ...tenemos participantes de 22 provincias... ...han venido participantes desde Francia... 22 provincias de España y la verdad es que eh, están todavía entrando corredores en meta, está todo el mundo encantado, todo el mundo súper agradecido, todo el mundo eh, feliz del recorrido que hemos preparado, del acogimiento que han tenido aquí en en Molina de Aragón, de conocer la zona y bueno, pues al final es una cosa que dinamiza la zona, se viene la gente, se pasa el fin de semana, conoce nuestra provincia, que como club es lo que queremos, que se conozca nuestra provincia y disfrutar del entorno natural que tenemos, que es muy bonito, que es diferente a muchas otras provincias y que tenemos que estar orgullosos de ello.